lo sepa. Bien, cómo no. Eh, producto de esa situación, ellos tienen un sistema en el que en siete días van a dar los resultados, pero ella preliminarmente lo dijo. Sí. Parece que como para aplacar y calmar las cosas. Así es. Eso bastante... Bueno, habla muy bien de Añez. Eh, la pregunta del día, vamos al De nuevo, ¿está usted de acuerdo con que se restablezca la docencia presencial en la República Dominicana? Vamos a ver. Y a propósito de eso, de que se restablezca la docencia presencial, eh, padres demandan se restablezca protocolo para clases presenciales, o se establezca un protocolo para clases presenciales. El colectivo de padres de, por la educación presencial en República Dominicana, PPE, PPRD, es un nombre raro y largo, PPRD, eh, con el respaldo de pediatras, infectólogos, educadores, psicólogos y diversas organizaciones sin fines de lucro, solicitan al gobierno dominicano que se priorice el retorno seguro y voluntario de los niños, niñas y adolescentes dominicanos a los centros educativos a la mayor brevedad posible, tal y como ha ocurrido con los demás ámbitos de la sociedad. Consideraron que resulta incoherente que, siendo los niños, niñas y adolescentes el grupo poblacional de menor riesgo frente al COVID-19, deban quedarse fuera de las aulas cuando sus padres o tutores deben salir a trabajar todos los días, la mayoría tomando medio de transporte público y trabajando en contacto con otras personas. Entre sus argumentos está el gobierno ha permitido la apertura de bares, restaurantes, hoteles y otros lugares de ocio y consideran la educación es prioridad. ¿Consideran ustedes que es oportuna y fundada la solicitud tomando en cuenta el poco tiempo de preparación de docentes para la educación no presencial o por el contrario, son partidarios de que la realidad a consecuencia del COVID no permitiría el inicio del año escolar presencial? Vamos a ver, Yerian. Bueno, miren, desde el principio... Yo siempre he estado en contra. Sí, desde el principio yo he manifestado y, y yo soy coherente con, con esa eh, postura que la educación a distancia para niños es un disparate. Y es un disparate con relación al aprendizaje que es el, la, la, la esencia, naturalmente, de, de la educación, es el conocimiento. Aún aún en el sistema educativo eh, público no están preparados los maestros. Todavía escucho yo eh, eh, cruces de información eh, y, y muchas reuniones, lo, lo, los maestros tratando de ponerse al día con relación al manejo de la plataforma, con relación al manejo de los equipos, porque había muchos maestros que no tenían el conocimiento, que no sabían ni siquiera encender un computador. Y eso ha traído ciertos Todavía problemas. Todavía están entrenando en mudo. Todavía. Ahora bien, peor aún es la parte de lo que tiene que ver con los estudiantes, porque aún, ¿verdad?, la semana pasada, creo que el viernes, se estaban inscribiendo estudiantes, porque hay algo que se esperaba y pasó, que hubo un éxodo masivo de estudiantes del sector privado al sector público, porque la gente decía, si como quiera yo voy a tener que estar en mi casa, voy a tener que dar clase a mis hijos… ¿Para qué voy a pagar un colegio? Quizás una posición equivocada o no, ya eso va a depender de cada persona, de cómo usted lo vea, ¿verdad? Eh, Pero ¿qué resulta? Ha habido un abultamiento, un crecimiento estrepitoso de, de, la, de la nómina estudiantil, de la, de la currícula estudiantil en la República Dominicana, porque muchísimas escuelas que antes tenían... Eh, por ejemplo, 200, 300 estudiantes, ahora le subió a 500, porque muchos niños de colegio lo mandaron para las escuelas públicas. Muchos padres optaron por eso en el derecho, haciendo uso de su derecho, ¿verdad?, de que la educación, del acceso a la educación en la República Dominicana. Yo lo que creo, como en principio se lo dije al ministro de Educación a través de este medio, estaban cometiendo un error debieron posponer el año escolar e iniciarlo el año próximo cuando las condiciones estén dadas de manera presencial. Porque ¿qué resulta? Los miles de millones de pesos que se van a invertir, que se habla más de 50 mil millones de pesos, para la, para la educación virtual. Para la educación virtual. ¿Y qué resulta? ¿Es posible que a, mediado, a la mitad del año escolar estemos abriendo las escuelas? Porque es posible que ya haya una vacuna o porque es posible que ya esté eh, controlado el COVID, que, que por lo que hemos visto, eh, el mundo como que ha comenzado a tolerarlo eh, en los últimos meses, como que ha comenzado a tolerarlo independientemente de que siga muriendo aún gente, pero no como en lo, en, en, en el, al principio. Entonces, ¿qué pasa? Fue un error, fue un error del ministro de Educación y del, y del propio gobierno lanzar esa información estrepitosa de que se iba a iniciar el día 2, de noviembre, hoy estamos a 19, no es cierto, oigan esto, no es cierto que de aquí al 2 de noviembre, el 90, 80 o el 70% de esos estudiantes van a tener los equipos para poder recibir sus clases, es un disparate, yo lo saben, señores, pero todavía no, ni siquiera se han puesto de acuerdo en, en quiénes van a ocupar los cargos a nivel de, de, de, de educación, todavía ni siquiera se han puesto de acuerdo Aún en la regional eh, 07 hay directores digitales que lo quitaron y que todavía no saben a quién poner o no lo han colocado todavía. Imagínense ustedes si a esos niveles hay problemas, ¿qué no sucederá con los estudiantes? Y más aún, y con esto termino Israel, y más aún los padres que dicen, ah, pero yo antes llevaba a mi hijo a la escuela o mis hijos a la escuela, lo llevaba a las 7, a las 7 y media... Y desde ahí se quedaban hasta las 3 de la tarde o a las 4, y yo lo iba a buscar después que yo salía de trabajar. Ahora no, ahora ellos se tienen que quedar en la casa, tienen que tener luz permanente, tienen que tener energía eléctrica, tienen que tener internet permanente, tienen que tener el almuerzo ahí, tienen que tener la, la merienda, el desayuno. ¡Ay! Ah, ahora las cosas cambian. Eh, y entonces es lo que el ministro, en principio debió calcular en sentido amplio y no querer alzarse, ponerse la capa de Superman y hacerse el héroe del salvador de la educación de la República Dominicana, porque ese no era realmente la, esa no era la solución a este problema. Bueno, Carolina. Bien, eh, realmente hemos visto algunos de los países que han abierto las docencias, que han aperturado las escuelas, básicamente eh, en Europa es donde hemos visto más que algunos de estos países que pertenecen a la Unión Europea han aperturado las clases y eh, no se ha sentido un impacto en el brote. Pero, ¿qué tenemos nosotros en República Dominicana? Hemos visto que desde que se empezó a aperturar la economía en estos países, han debido de volver a tomar las restricciones, ¿cierto? Otra de las cosas que nosotros no hemos podido tener acá en la República Dominicana es el impacto... O, o un rebrote de lo que se entiende luego de que se apertura, eh, o como está todo aquí abierto básicamente, solo en las discotecas que faltan, señor, por abrir en este país. Nosotros nos preguntamos, yo me pregunto, ¿qué va a pasar en el, un próximo mes? Estamos en octubre, en noviembre, se supone, y esperemos que no sea así, que el nivel de contagio aumente. Esto es lo que te dice la norma, no es lo que nosotros queramos. Partiendo de esto, de que aún nosotros no tenemos... Un rebrote como se ha dado en otros países en la mayoría de países en que se ha aperturado todo nosotros no lo hemos visto acá ahora bien cuál es la preocupación eh, de los padres ellos están viendo todo esto que yo planteo de que en república dominicana está abierto todo y los niños no pero tienen los niños los centros educativos la capacidad de controlar lo que se da en las aulas con el, la cercanía de los muchachos, el uso de las mascarillas, tener un niño 3, 4 horas, partiendo de que no sea la tan descendida, sentado en una butaca, con, sentado en una butaca con, con sus mascarillas, sabemos lo incómodo que es. Entonces, o sea, todo esto... Y vemos que la preocupación de los padres es el asunto del trabajo, la movilidad, el hecho de que no tienen tal vez con quién dejar los muchachos, todo lo que implica tener los niños en la escuela y ser básicamente los tutores para eh, los, los maestros dentro del hogar. Todo lo que ha implicado en este momento lo que es la docencia eh, digital a través de, de computadoras, televisión o de los mecanismos que se impliquen, hay una preocupación de un sector de padres, ¿verdad? Ahora, hay otros padres que te dicen que no van a mandar sus muchachos a la escuela. Cuando usted tiene una familia donde hay personas con vulnerabilidad, donde hay adultos mayores, envejecientes, donde hay personas que tienen una eh, comorbil, comorbilidad mm. o que tienen condiciones previas que le puede afectar eh, gravemente su sistema de salud si se afecta por el COVID, no va a mandar un muchacho a la escuela. O sea, no lo va a hacer. Entonces, creo que realmente este movimiento que es nuevo, el... Padres por la Educación Presencial, el PPR, PRD, no creo que tenga ningún asidero, no creo que llegue más allá de un grupo de personas que se unieron para que se aperturen las docencias, porque es que tenemos un conglomerado de gente, o sea, tenemos a todos los padres dominicanos, ¿verdad? Y hay este grupito que dice que quiere abrir, que quieren que sus muchachos vayan a la escuela, pero tenemos a, to a todos los demás que dicen que no van a exponer a sus muchachos y a su familia completa, Señores, y no son solo los estudiantes, son los maestros, es el seguridad, es el director. O sea, el, el sistema educativo completo, quienes lo componen, estarían en una alta tasa de probabilidad de contagio. No es lo mismo cuando usted como adulto va a un supermercado, va a un restaurante, o porque ya están abiertos, o va a un banco, si va al salón con su mascarilla. Pero tengo muchachos de cinco horas ahí con una mascarilla. La verdad creo que no tiene esto eh, ninguna validez y pienso que va a quedar ahí. Sería importantísimo ver qué piensa la gente si quiere mandar a, a los muchachos a la escuela. Bueno, la pregunta del día anda por ese camino. Uh, lo que me llama la atención es que parecería eh, un poco llamativo, ¿no? Uh -huh. para no usar otro término. El hecho de que un grupo de ciudadanos... Eh, alegadamente padres de niños en las escuelas o, que, o con edad escolar, eh, diga que con el respaldo de pediatras, infectólogos, educadores, psicólogos, diversas organizaciones sin fines de lucro, pero no dice cuáles son. Exacto, debieron citarlo ahí. Debieron citarlas, debieron decir, miren, el infectólogo fulano nos asesora y dice, el pediatra fulano nos asesora y dice, y así por el estilo. Porque aquí es muy fácil despacharse, porque este es un país del engaño, sí. aquí es muy fácil despacharse con que eh, yo estoy respaldado por, por toda uh -huh. la asociación de, de, de tal cosa. Y entonces me lanzo a una propuesta, a un planteamiento. Aquí es muy fácil ser hiperbólico, aquí es muy fácil decir las cosas, sobre todo tratar temas de los cuales tú no conoces. El dominicano tiene tendencia a eso. Y el dominicano llega tan lejos que tiene tendencia a la receta. ¿Mm? Vive recetándole cosas. No, porque a mí me dieron tal medicamento y eso era lo mismo que yo tenía. Sí, pero tu organismo no es el mismo del que tú le estás recetando. Y así por el estilo. Entonces, eh, yo pienso que eso no puede ser una decisión que se tome a la ligera. Eso tiene que ser una decisión pensada y tiene que ser una decisión estratégica del gobierno, porque entonces... Una situación como esta le podría estar causando mayor dificultad al sistema sanitario dominicano. Una dificultad que podría volver incluso a un colapso en caso de. A pesar de que eh, se dice que son que los que justifican ellos aquí, el, el, el PPPRD, ellos justifican que los niños son el, el, el, el segmento poblacional que menos eh, contagio, menos posibilidades de contagio tiene. Sí, pero entonces es portador sano sí. del virus. ¿Y entonces para, a dónde va? A pegárselo al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, al hermano mayor. ¿Verdad? Y entonces hay que tomar en cuenta eso. Eso no puede ser a la ligera. Eso no puede ser. Aquí la gente quiere que le hagan una carretera, para poner un ejemplo, porque le conviene a él y hace un grupo sí. para eso. Aquí la gente quiere que cambien un horario porque le conviene a él y hace un grupo para eso. Más gente lo apoya y bueno. Entonces, estamos ante una situación en la cual nosotros no podemos andar cometiendo errores ni haciendo propuestas descabelladas y poco estratégicas. Eso tiene que, lógicamente, analizarse, buscarse las posibilidades. Es verdad que hay dificultad con la, con la eh, educación virtual. Es verdad que un menor de edad, pero no se concentra totalmente uno, eh, eh, dando clases, o recibiendo clases virtuales. Imagínense un muchachito de siete u ocho años con, frente a una computadora con tanta distracción en la casa, el carro que pasa, la guaguita anunciadora, el pariente o la mujer que que prende radio o que prende la televisión o que le pasa por el lado o que le pregunta si tiene hambre, que si quiere agua, que si... Óigame, hay miles de distracciones vuelvo y les repito, uno que es adulto, yo que soy un viejo no me concentro totalmente e incluso dando clases, lo dije aquí la semana pasada, dando clases, llega un momento con el tema de la doctora Manjarres, dando clases llega un momento en que me siento que estoy solo hablando y pregunto ¿van entendiendo para que me respondan? Sí, sí. para yo estar seguro que están ahí, ¿tú me entiendes? porque uno tiene que habituarse a eso, eso no es la normalidad del, de la docencia la normalidad de la docencia es otra cosa. Y es Entonces, un sacrificio de todos, que es un sacrificio. Sí, sí, pero claro, claro que sí. Entonces, señores, hay que obligatoriamente eh, pensar las cosas con, con caco frío, con mente fría, para poder eh, tomar una decisión que sea lo más adecuada. Quizás no haber impartido la docencia, quizás un sistema de tareas, que los padres aplicaran en su casa sin que tuvieran que... Que fuera momentáneo, ¿verdad? Exactamente. Una especie de, de, de Tarea plan. que un tutor se encargara de revisar y más o menos para mantener el interés por la educación y no el asunto de la educación virtual. Pero bueno. Lo que vemos tenemos es... Tenemos una llamada. No me sí, me vamos a llamar. Vamos a recibirla. Buenos sí. días. Buen día. Buen día. Eh, Buen día. Precioso su programa. Muy bien y educativo. Le voy a decir algo. Lo que Joyan dijo es correcto, en una buena posición. El año debió haber sido pospuesto y comenzar todo el mundo el año que viene. Hubiese evitado un problema grandísimo, que es eh, buscado innecesariamente, porque lo, todos los estudiantes tendrán la misma laguna. Peor, aquí de por sí había mucha laguna en los estudiantes. Ahora es que va tan mal. Eso eh, lo hicieron en Estados Unidos, lo intentaron en Estados Unidos. De los dos niños ya, y fue un fracaso. Desde aquí, ellos por computadora y, y uno con el celular para ayudarlo, para que estén pendientes, mira, están dando esto, graba eso, no sirvió. Después lo pusieron, que un grupo entraba dos días a la semana a la escuela, y, do, y tres días virtual, la semana próxima otro grupo tres días, y dos habitual, y, do y ha sido un fracaso en un, un, un país desarrollado. Imagínese en un país como el de nosotros, donde los padres no tienen buena, buen manejo del internet, ni de, ni de, ni de la plataforma, ni de, y mucho menos los niños. Y todas las carencias que tenemos, con asunto a la luz, al internet, y a todo lo que conlleva todo eso. No entiendo, ni se entiende, por qué esforzar algo que todo el mundo sabe que no va a estar bien. Los niños no van a aprender... La tercera parte, la tercera parte de lo que debieran haber aprendido y lo que va a pasar es que van a seguir yendo a otro curso con más lagunas y va a ser peor para ellos. y Porque lo que tú pierdes ahora no lo recuperas nunca. Eso no es verdad. Muchas gracias y por buen día. Cómo no. Gracias. Una educación mediocre miren, en este miren. país. Que... Yo he explicado aquí en diversas ocasiones y puede, me, me pueden poner ahí a, a cualquier experto en el área porque yo me formé yo hice una carrera universitaria Virtual. es semipresencial semipresencial y a, la, a las materias virtuales yo le salía corriendo yo di como tres materias virtuales y yo le salía corriendo ¿Tú ¿sabes por qué? Porque no es lo mismo cuando tú puedes eh, eh, eh, eh, a veces tú tienes cualquier duda que esto le pasa a todos los estudiantes, y quizás tú no la preguntes en el curso, pero te esperas al profesor en el pasillo, o tú ves al profesor por ahí y puedes conversar aparte con él y hay cosas que, que, que, que tú la puedes aclarar. Ahora bien, ¿cuál es el interés que tiene un estudiante de, de menos de 15 años? Es más, incluso de menos de 18, de, de, de 18 años, ¿cuál es el interés en estudiar? ¿Cuál es? Muy pocos estudiantes. Tú vas a la escuela porque te mandan y porque es una, es una cultura. Pero no es porque el estudiante se, se, se levanta y, y, y va a bañarse tempranito y se pone el uniforme. Porque no. O si va es por la socialización que se da. Allá, señores, no podemos querer tapar el sol con un dedo. La educación virtual, independientemente de que los colegios ya iniciaron, nadie está evaluando los colegios. O sea, a mí, a mí no me puede decir nadie ahora mismo que están evaluando los colegios, o sea, qué está pasando en los colegios. No me puede decir a mí nadie que lo están haciendo. Y claro, los colegios van a decir, estamos bien, claro, van a decir que está mal. Pero hay que ver a futuro qué pasó con eso, cuál, cuál es el nivel eh, eh, y cuáles son las competencias que adquirieron esos estudiantes durante la educación virtual. Yo considero, no estoy de acuerdo con este grupo de gente, ¿verdad?, que salieron ahora eh, con la clase presencial. No es el momento, no es el momento. El momento sería cuando tengamos una vacuna o cuando esté totalmente controlado pero la educación virtual. O sea, la pregunta hmm. que, que yo me hago y que la hacía en principio cuando estaba el interés del, del, de nuestro, del gobierno y el, y el Ministerio de Educación de la apertura de las docencias, ya sea a nivel virtual o como se planteó por grupos, que el grupo A iba tal día, que el grupo B iba tal día, o sea, diferentes propuestas en ese momento. O sea, ¿cuál era la necesidad de aperturar... En un momento donde tú tienes una situación primaria importantísima, ¿de que ¿Cuál es? La salud. O sea, tenemos millones de gentes que se han muerto en el mundo, tenemos miles de gente que se nos han muerto en nuestro país, familiares, amigos, conocidos, miles de millones de pesos invertidos y trabajando en un esfuerzo único para disminuir este virus. O sea, ¿qué es lo principal en este momento? Es la salud. ¿Por qué no se esperó o por qué no esperar, señores? No es verdad que un muchacho se va a morir, no es verdad que un padre se va a morir, no es verdad que el sistema de educación va a colapsar porque unos meses o dos se pospusieran las clases, que se esperara. Era algo tan sencillo como ese, los miles de millones, yerjan que se van a invertir y que se han invertido para que las clases inicien. Eso no tiene comparación y el efecto y el impacto que tendrán. Bueno, tenemos una llamada, sí. buenos días. Buenos días, mañana Buen día. buenos sí. días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Víctor Ureña de los Maestros. Vi Víctor, sí, Víctor, caramba. Programa. Está como muy apagado. No, sí, te, te, es cierto, eso, ¿verdad? <risa> eso es verdad. Esa es la misma cosa del día. Profesor, sí. increíble. Eh, nosotros coincidíamos con el profesor Cito Gavín con esa misma eh, el planteamiento que hacía Yeyane, y no fue ahora, hace tiempo que nosotros, que la clase virtual para cierta edad, no era recomendable. Inclusive, nosotros planteábamos que yo, como padre de, de cuatro hijos, eh, yo planteaba que se iniciaran en enero, que había más control. De, inclusive si todavía también estaba de acuerdo. Por esto mismo, si venimos, si venimos de un problema económico, que dice el gobierno que no tiene dinero, que es lo primero, ¿Cómo es posible entonces que se vayan a invertir, como dice Yeyan, es cierto, 50 mil millones de pesos en un proyecto que nosotros vamos a inventar? Sí. Nosotros vamos a inventar. Y recuerden, profesor, increíble lo que le voy a decir. Un porcentaje antes de maestro, de maestro, son analfabetos en la tecnología. Es cierto lo que yo le digo. Sí. Son son profesores de aula, pero no de tecnología. Y, y yo veo que la plataforma que está utilizando Miner para llegar a los a los maestros, perdón, lo, no, no, no, los maestros no lo están asimilando, no lo están asimilando, no lo están asimilando. Eh, yo me doy cuenta porque mi esposa es maestra, mi esposa es maestra y, y yo veo que la tecnología que, que están usando, la plataforma que están usando, no es fácil, no es fácil. Entonces, si no es fácil para el maestro, mañana para el estudiantado va a ser difícil para cierta edad. Yo estoy contemplando la edad menos de 10 años, menos de 8 años. Y otra cosa es estoy de acuerdo contigo, Yayan, 100%, con respeto a los estudiantes, al deseo de hacer su tarea virtual. El, el estudiante que tiene más de 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, no está motivado a hacer la clase virtual. Es de verdad, yo tengo hijo, yo tengo un hijo que tiene 16 años y yo tengo que, que ponerlo en el computador. Oye, ven, a conéctate con, con, con el colegio, conéctate con tu escuela. Pero, ¿qué pasa? No hay interés. Es como yo, óigame, nosotros lo planteamos, claro, profesor, eso no es correcto. La clase debieron de empezar a hacer un intento en enero, como lo decía el profesor Cito Gavín, con toda la experiencia del mundo, porque Asito Gavín, hay que oírlo, porque tiene tiempo en el aula y sabe, y sabe, pero parece que como Xiomara si aguante es del PRM, le hizo el juego al, al ministerio. Y no solo eso, Víctor, que hay una presión económica de los sectores claro. que se benefician es en ah, la venta de los correcto. servicios escolares a las escuelas, es al sistema público la, la razón, y los colegios la la tenían al, al, por la que al hubo, ministerio de educación ahí. La razón empezar. por la que hubo tanta contradicción Gracias, en lo dicho por el Gracias, ministro Victor. es precisamente por el tema económico, que decía una cosa hoy y otra mañana. Claro. Claro. Tengo. Hoy hay este detalle que aparentemente el ministro, eh, creo que vivía como en el aire, eh, van a iniciar supuestamente las clases a improvisar el día 2 de noviembre. Pero adivinen qué. A partir del 15 de diciembre, ¿estamos en fiesta? Dime tú, ¿qué estudiando en, en las vacaciones, la, el, la fiesta, para, el 20, 20, para el 20 más o menos. Puede, puede haber en este país... lo que dijo el Pedro que no te escuché, que, que van a, a iniciar. Me refiero que se inicie el 2 de noviembre, ¿verdad? Pero tú vas a romper ese año escolar ahí mismo, Uno, un una, mes después, una estupidez. Porque ya si tú inicias el 2, el día 15 o Como 16, el 20. más o menos, ya tú tienes que parar la clase porque viene la fiesta navideña y, y tú, tú, tú no que vas habrá a la fiesta y, navideña. Y, bueno, quizás no haya fiesta navideña. Eh, y es difícil porque este, este país tan caliente, uh -huh. eh, con esa cultura navideña, uh -huh. es difícil tú romper con eso. pero vi, uh -huh. y, y más ahora, que está la cosa un poquito más calmada. Bueno. Pero a lo que me refiero es que es un disparate. O sea, ¿cómo tú inicias ahora en noviembre para romper entonces en diciembre? Vamos a, vamos a escuchar, escuchar una llamada telefónica. Buenos días. Buen día. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, es Manuel de aquí. Es Manuel García, quien habla, de aquí de la, de la CAUNAVO. Miren. Adelante. Eh, escuchen, perdón, porque eh, yo entiendo que, que no se podía dejar para enero, por la razón de que ya estamos prácticamente en noviembre ¿no? faltan uno, una semana para eso y, se, y lo que se nota es que el coronavirus continuará fuerte después de, de diciembre, en enero o sea, no, no se ve como una que eso que eso como que va a ser controlado entonces, yo, yo yo no estoy de acuerdo que, que, que dejaran eso para enero, porque lo, es, que, es que empiecen ya. Pero por, porque no se ve un control de eso, de que para enero. Eso va a seguir igual. El uso de mascarilla y de lanzamiento, eso se ve que eso va a continuar por, muy, por un buen tiempo. Entonces, eh, yo entiendo que está bien lo que se está haciendo. Empezar en noviembre, este den una pausa para, para Nochebuena y primero de, de, de enero es año nuevo, pero que empiecen, porque bueno. tienen que recibir educación. Está bien que los niños muy menores de 6 a 10 años eh, eh, no tienen el control bien pa, de, de manera virtual, sí pero hay que imponérselo poco a poco, es como bueno. tú ir forzando, ¿me entiendes? Forzando, porque es que, es que se debe de lograr. Pero va a ser ah, un proceso muy como, largo. Escúchame al ah, igual que los profesores que, que digan que no saben, ellos tienen que hacer un esfuerzo por aprender un sí. poco y poco a poco yo lo pueden lograr. Pero es lo que te digo, va a ser un esfuerzo muy largo. Claro. Gracias sí, por tu llamada. Sí, hay que Tenemos otra llamada. La metodología. Entonces, docente Buenas. Esos docentes de campo. Buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien. bien muy bien. Habla Pacheco sí, sí. Ah, Pacheco Saludos Pacheco Buen día, Pacheco Sí, mi amigo ya ya. ¿Dónde era que estaba, sí, estaba Creía que, de... que estaba buscando Un, un empleo Fulvio? Fulvio. Pero estaba tiene de... Tiene tu derecho, ¿sabes? Este. Aunque sé que no te van vale a nombrar Estaba de vacaciones Si supiera que okay. Estamos pegados En este momento. Tú sabes gobierno. que no vivimos En el palacio Estoy esperando el teléfono Todavía, ¿viste? Sí Bien Entonces Con relación al tema, amado Sí Por ejemplo, yo fui de los primeros Que dije que El ministro es lo que quería Comenzar a hacer negocios Y de hecho es así que Luca no está ahí porque le gusta a los estudiantes y no quiere ayudar. Ellos son empresarios y su objetivo es el dinero, no la formación de los estudiantes. No es cierto. Entonces, yo me he sorprendido que en eh, corto tiempo ya el ministro, por ejemplo, los aparatos que van a utilizar, los dispositivos electrónicos, ahora mismo ya eh, tienen carpeta aprobado. La señalización en el ministerio, en el interior, con más de 900 mil y pico de pesos. Y otra para señalizar dónde están las oficinas. Oye, también parece que no está señalizada. Que la gente que no va al ministerio no sabe dónde queda cada, cada oficina cuando van a hacer su diligencia. Es decir, es un afán desmedido que hay por gastar dinero aún dentro de la crisis. Pero la crisis parece que no está desde el punto de vista económico, vaya allá como se ríe. Porque un país quebrado no le prestan 6.300 millones en dos meses, como ha tomado este gobierno, los 3.800 de los bonos, más los 2.000 millones de los Estados Unidos, del de, de Banco de Fomento, que sé yo qué, y los 500 que le aprobaron el Congreso. Más además, la EDES, bien, la EDESUR, Aumentaron los sueldos, los directivos, ajá, sí. ah pero qué bonito. Y Morrison, rico, y Morrison Entonces, se subió un ching no hasta 600. Que solamente se preocupa, no solamente es el, el, gobierno, gobierno, el, sino el gobierno, gobierno, sino todo lo que han es estado gobierno, aquí. Pacheco, cuando están en la oposición, plantean maravilla. Sí. Y después, qué? Pacheco, Entonces, lo que, la realidad y, está ahí. Y dijeron que eliminaron que el gobierno no se bien. bien muy raro. Que gracias, continúo aquí. Gracias, gracias, muchas gracias. Eliminaron muchísimas botellas del de Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ¿qué resulta? El presupuesto del año que viene del Ministerio de Relaciones Exteriores subió en 400 millones de pesos. ¿Alguien, ¿alguien puede aplicarle lógica a eso? Bueno, Ay, bro, es no fuerte. hay lógica. Señores, señores, vámonos. Se sube el presupuesto. Vámonos. ¿Qué? Vámonos Ay. a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se restablezca la docencia presencial Salud. en el país? Saludo a Tito La Jara, ¿Eh? que está ahí. Vamos. vamos a ver lo que dice la gente. A iniciar, son tantas las cosas. Sí. Hay que pedirle entendimiento. Diría Tito, ya, vamos Tito, dice, que tenemos que hablar. Mi Mira cómo te hace WhatsApp. El 4021 dice, señores, saludos amigos de mañana. Señores del PLD, si quieres que les vaya mejor, es mejor que se callen.